Buenos días. Bueno, buenos días otra vez. ¿Qué tal estáis? ¿Habéis tenido, ¿Habéis tenido ocasión de trastear un poco con Microsoft Teams? Bueno, yo algo yo he hago trabajado con él. Vale, estupendo. Genial. No obstante, eh, como mañana eh, tenemos la, la sesión práctica, que esa clase la realizaréis con los responsables de cada federación, pues ahí tendréis ocasión de, de poder indagar y, y deteneros más en, en cómo hacer los ejercicios, cómo practicar, cómo ver todas las, las opciones que, que nos presenta la herramienta. De Zoom y de Teams. Sí, la vamos a hacer conjuntamente, eso es. Eh, en Zoom vamos a dedicar eh, muy poquito rato porque entendemos que eso que, que ya conocéis la herramienta, de hecho pues eso la estamos utilizando ahora en las clases teóricas, entonces eh, haremos más parte de la práctica dedicada a Microsoft Teams que a Zoom, pero vaya también hay un pequeño apartado donde vamos a practicar con Zoom, ¿vale? Bueno vale antes de, de comenzar la clase de hoy eh, os quería informar que en quería? la si sí, perdona que, eh, que no te veo ¿no me ves? no, se me ha pasado una cosa que, que no debía ¿Has probablemente hayas tocado algo de la vista no ¿no? pues yo no estoy aquí que... <ríe> no me he ido, estoy aquí no, no te veo por por la cámara primero hay un micrófono y al lado un micrófono hay una cámara pues tienes que poner la no cámara no te ve, no lo tengo Llego yo, pero eso es para verla a ella ella dice que no me ve a mí que es diferente yo, pero, pero yo yo a ti eh, nada más entrar uh -huh. eh, Nada más entrar a ti, pone detener el vídeo y luego pone activar el audio. ¿Sí? Si detengo SMS. el vídeo, eh, eh, yo a ti ya no te veo. Porque mi, mi cámara mi, mi cámara web ya no veo a, a mis compañeros. No, pero se, se supone que al que no se le vería sería a ti, hago yo. Porque cuando detienes el vídeo es para uso individual, para uno mismo. No tiene nada que ver con luego el resto de participantes o incluso, en este caso, pues eh, la persona que está dirigiendo la formación. Eh, yo creo que se trata de que has tocado igual algo de, de lo de la vista. Y tienes opción de poner a blanco, poner galería y igual por eso no, no consigues verme. Ahora, ¿me puedes ver? ¿Has podido modificarlo de la vista? Miriam. Hola, ¿Sí? buenos días, soy Enrique. Buenos días, Enrique. Yo estoy de acuerdo con Goya, Buenos días. Porque ella lo que pasa es que no tiene puesta su cámara para, para, para ver cuando entra, cuando nos da eh, Olga acceso a la plataforma, a todos nos sale con la pantalla todos apagada. Hasta que tú no le das a entrar con cámara de vídeo, no te sale que los demás tienen su cámara activada. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí, si os entiendo perfectamente lo que me queréis decir. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, si ahora eh, pruebo y detengo el vídeo, ¿Sí? eh, te, yo... te, estás, te estás quitando la tuya sola. Eso es, eso es, eso es lo que, lo que yo quería transmitiros. Que igual no me explica. Ahora, ahora por ejemplo, a ti no te vemos. Eso no te vemos. es. Que yo, por ejemplo, lo hago y, y pasa igual, se me quita la. Eso la es. Cámara. Ahora tampoco te veo a ti, Enrique. Pero, no, pero eso no tiene nada que ver porque yo sí que estoy viendo a vosotros. Aunque yo esté sin cámara, yo a vosotros os veo, a toda la, veo todas las caras. Veo a Goya, a Judith, a Artesanía, a Rosa de Murcia. Este pues mira, tránsito. ahora veo ahora que Paloma está conectada Sí, porque me acabo de, de, de, de, de, de arreglarlo ¿sabes? Vale Ahora, ahora sí. ¿Ya, ¿Ya está entonces, Paloma? Sí, es que ¿Ya? la conexión que yo tengo de la chambre se quita todo el rato Vale, pues entonces perfecto, ya está solucionado Vale ah. Miriam, una cosa pero cómo eh, dices que se va a hacer conjunta Sí. Pero se, eh, eh, hay una práctica que es Tum y hay otra práctica que es Meet. Sí. se va a hacer primero una práctica en Zoom en y luego nos tenemos que pasar a Meet? O... La, la sesión eh, la vamos a realizar. Bueno, hay determinadas comunidades que están utilizando eh, Microsoft Teams para hacer las prácticas. Pero yo creo que, que la mayoría está utilizando la herramienta de Zoom. Sería conectarse en Zoom y, y ahí la persona que dirige la práctica, el responsable de federación o la persona que os está acompañando en los ejercicios prácticos, os indicará cómo, cómo hay que ir procediendo. Porque es que eso, cada comunidad en, en las prácticas se lo está haciendo de una manera. Nosotros, por ejemplo, aquí en La Rioja estamos haciendo todo por Zoom. Y luego, en este caso, pues eso, nos conectaríamos por Zoom y yo les eh, ya les he la invitación para hacer el ejercicio práctico eh, por Microsoft Teams. Eh, tendrán como las dos aplicaciones abiertas en un mismo tiempo. Pero eso garantiza mucho el ordenador. Mm. Mm. Lo sé, lo sé, lo eh, sé. Es totalmente incompatible. O primero haces uno y luego haces otro. Bueno, eso es, no, no vamos a hacer los dos ejercicios a la vez, empezaremos con uno y luego seguirá el otro. Lo, lo que yo me refería es que sí que lo vamos a hacer los dos ejercicios en la misma sesión, que no vamos a utilizar otro día diferente. Pero lógicamente empezaremos con uno y una vez terminado el primero, ya nos pondremos con el siguiente. Por lo que dices, Gonzalo, porque al final el ordenador eh, no abarcará ni tiene tanta velocidad, entonces, para que funcionen claro, bien las por cosas. Yo digo que si primero, por ejemplo, una pr la práctica de Zoom, que es la primera, me parece, se hace primero por Zoom, o uh -huh. luego pr y luego te pasas a Teams y haces la práctica de Teams. Y, y, insisto, que, que luego eso cada comunidad, eh, como lo, lo está haciendo a su manera, que no, no es como las clases teóricas, que sí que nos juntamos todos y, y llevamos el mismo guión. Luego, en las prácticas, pues eso, hay comunidades que están realizando todas las prácticas a través de Microsoft Teams. Entonces, va a ser la primera vez que usen el Zoom en una, en una práctica. O al revés, hay comunidades, como en el caso de, de La Rioja, como os decía, que estamos utilizando todo el rato Zoom para las prácticas. Y luego, pues, eh, dejaremos un espacio para hacer el ejercicio de, de Teams. Pero bueno, eso, eh, Gonzalo, me imagino que, que la persona de tu comunidad te habrá dado alguna indicación, ¿no? Bueno, todavía no, pero supongo que ya está, como la tenemos mañana, no supongo que nos lo contará. Vale, eso es, eso es, Borgoña, muy bien. Vale, aclarado todo esto, eh, vamos a dar comienzo para no retrasarnos mucho más, ¿vale? vale eh, sí que eso, lo que os comentaba al principio, que antes de, de empezar con Zoom, eh, informaros que en la plataforma, en la plataforma de formación he subido un documento, una guía de, de uso rápido de Microsoft Teams, en la que en un golpe de vista se puede ver eh, las diferentes utilidades que la herramienta nos permite hacer. ¿Vale? Por si queréis echarle un ojillo, que, que sepáis que está ahí ese documento. Dicho esto, voy a compartir pantalla para ver la presentación y empezamos. Vale, creo que, que ya podéis ver, ¿no?, la pantalla. Perfecto. Genial. Entonces, hoy vamos a aprender a manejar Zoom, una de las herramientas para hacer videoconferencias. Aunque lo que hemos mencionado, ¿no?, al principio, que muchos de vosotros pues, ya tendréis un buen control y manejo de, de la herramienta porque como las clases teóricas eh, se están llevando a cabo a través de ella. Pero bueno, espero que hoy eh, juntos pues podamos descubrir algo nuevo, ¿no? <risa> algo que igual todavía no conocíamos. Bien, comenzamos. Eh, ¿Para qué se puede usar Zoom? Para chatear, para conectar en reuniones y entrevistas con alumnos y amigos. Para impartir clases de forma sencilla y para grabar las sesiones. ¿Cómo nos podemos descargar Zoom? Pues, eh, igual que Microsoft Teams, eh, desde cualquier dispositivo está la opción ¿no? de descargarse la APP de Zoom. O simplemente, eh, también podéis pinchar eh, en el enlace que os envían las personas que os invitan a las reuniones o a los seminarios, y una vez que pulséis en el enlace, luego ya acceder a, a descargaros la aplicación. ¿Cómo nos podemos crear una cuenta en Zoom? Eh, a ver, veo dos manos levantadas. ¿Marta? ¿Nos quieres decir? Eh, sí. Y el, que, y el que tiene el zoom y ya ha bajado ya uh -huh. tienes descargado zoom vale sí. y, y te has metido me imagino no sí vale entonces cuál es tu duda marta ah pues, pues mi duda era o sea que como tengo también una tablet, pues mi duda era que aquí tengo un montón de ajustes. ¿De ajustes? Sí. Pero, pero me imagino que, que la tablet pasa un poco lo, lo del lunes, ¿no? Que como la tablet es por Apple, vale de diferente manera. Sí. vale Vale, pero tienes también el ordenador, ¿no? Eh, sí, es eh, eh, como, a ver, es, es una tablet, pero eh, especie de ordenador con el teclado. Vale, que la tablet le ha añadido un teclado. De acuerdo. Si sí, sí, lo de la tablet es lo de menos, es el hecho de que la tablet se, eh, es Apple en este caso, ¿no? Que es de marca Apple. Entonces, claro, eh, todos los dispositivos de Apple pues llevan diferente funcionamiento. Que es lo que, lo que hablábamos el lunes. Pero bueno, si tú ya puedes acceder a Zoom, pues fantástico, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Claro. Vale, genial. David, eh, ¿qué nos quieres comentar? bien que yo uso Google Play. Sí. ¿Quieres uso, uso Google Play? digo, Que puedo ver para... ¿Qué usas Google Play, ¿no? Un ejemplo de ese de, de 15 brazos Y puedes declarar el código por buenas peleas si quieras. Vale. Vale, pero, pero eso no, no tenía nada que ver ahora con Zoom, ¿no? no. Sí, sí, Zoom es el que yo eso es el que la eso No que parís. Vale, sí, pero, pero eso, que, que por Google Play pues, puedes hacer otra serie de cosas. Vale. Era una anotación, ¿no? Que, que querías compartir con nosotros. Vale. De acuerdo. ¿Hay, ¿Hay alguna duda más sobre lo, lo que hemos mirado hasta ahora? ¿O, o podemos continuar? Si no seguimos, luego eh, dejamos un, unos momentitos para, para aclaraciones, dudas y otra serie de cuestiones. ¿Vale? Entonces, retomamos donde nos hemos quedado. ¿Cómo crear una cuenta? Hay dos posibilidades, gratis y de pago. Si pinchamos en la opción gratuita, nos aparecerá la siguiente pantalla. Aquí eh, deberemos eh, incluir nuestro correo electrónico, nuestro email. Y luego, acto seguido, pinchar en registrarse. Pero vaya, que, que esto ya os suena porque veo que sois unos expertos de Zoom. Aquí, la pantalla, pues eso, sale eh, lo que os comentaba, que está la opción de gratuita o luego hay otra serie de planes, ¿no? Los planes que, que muchas de las empresas utilizan, pues porque eh, necesitan hacer seminarios donde va a haber más participantes, ¿no? En, eh, en esos eventos. Porque, claro, la cuenta gratuita tiene un límite, un límite de tiempo para reunirse y un límite de personas, que eso es muy importante. Si nosotros estamos en una empresa donde nos vamos a reunir con diferentes profesionales o vamos a hacer un seminario, un evento de, de gran magnitud, pues igual nos interesa, igual sería más recomendable utilizar una ¿no? de pago. Por el hecho de eso, de que vamos a poder eh, tener más funciones, aparte de las básicas que incluye el paquete gratuito, pues vamos a tener otra serie de opciones, ¿no? Eh, como vemos en la pantalla, pues hay una cuenta que incluye 100 participantes, otra que incluye 300, etcétera. Vale, eh, yo. adelante, dinos. La gratuita, normalmente, yo la he usado el Zoom y cuando en media hora nos tiraba abajo. Claro, claro, eso es. Porque oye, oye, son 40 minutos. 40 no. minutos, porque yo, por ejemplo, eh, con mis compañeros de, de clase, eh, claro, sí, nosotros pero que miraba, damos clase nosotros de oposición la media, la y nos, media nos hora la información, Por eso nos hemos pasado al mil, Porque, eh. porque el límite de tiempo uh -huh. es la... De tiempo... Eh, no vas a dar una clase que dura una hora y media cuando te dura 40 minutos sí, eso sí, es. estoy, estoy totalmente de acuerdo, pero sabes el tema hago yo, que eh, muchas veces eh, tú por ejemplo si envías el enlace de la invitación por correo a tus, a tus contactos eh, cuando se va a la clase, tú te metes al correo y te vuelves a meter al mismo enlace no, entonces ya vuelves a, a tener de nuevo 40 minutos. Claro pero claro Enrique, pero lo, lo que estás comentando es un rollo porque tienes que hacer como diferentes veces. Sí, sí. sí. O a sea, mí eh, yo, yo lo comentaba, pero, lo comentaba pero, con, y, con, con un compañero Claro, eso no es... Y, mucho, mucho, es un pollón. Eh, si es o sea, eso, o sea, pero, a mí me desespera. Por eso nos pasamos nosotros a, a, al mid Porque si tú quieres dar una a formación... Mí. Que dura una hora y media, eh, no a los 40 minutos se te ha cortado. La gente no se va a meter para lo que le queda. Claro, eso es. Si nosotros tenemos que hacer algo que va a durar más de 40 minutos, tendremos que recurrir a la opción de pago, porque no podemos hacer lo que comentaba Enrique, que vale, en un momento dado, pues bueno, nos puede sacar de un apuro, pero hacerlo así es que desespera. Y al final pierdes mucho tiempo, eh, probablemente la mitad de los participantes no vuelvan a acceder a la reunión porque ya se, se pierdan un poco por el camino. Entonces, eh, sí que es verdad que tenemos las dos opciones, de gratis o de pago, y lo tendremos que adaptar a lo que nosotros necesitemos en ese momento. vale pues, También, Goyo, eh, hay que decir una cosa. Eh, a Procol buscó la mejor solución Porque también tú tenía problemas de seguridad Y eso sí, pero Y también porque tampoco les apetecía pagar Bueno Entonces una cosa es Lo que quiere eh, Si no te apetece pagar 84 euros Y sí, sí. que, que quizás a... te dé sí. El mayor tiempo y de contención de... sí, sí, pues, veo... una opción sí, sí. más no, yo no. Claro, no. las reuniones de padres que hacen, las hacen por Zoom. Ah. Y esas dura, duran una hora. Bueno, el caso es eso, que existan las dos opciones y que sepáis, que, que conozcáis, que, que podemos utilizar una o otra dependiendo de lo que necesitemos. Lucía, no sé si nos si querías comentar Miriam. algo. Miriam, oye, sí, sí, una sí. cosa. Sí. Espera, sí, enrique. De, de una pregunta que, de una perdón de una dispositiva que, que está más atrás que fue cuando no cuando tuve que marchar un momento sobre qué diapositiva me dices cómo crear para qué sirve para eh, qué para qué, qué se puede utilizar sí esa de, de qué es de ahí de qué estás hablando estoy hablando de zoom ahora estamos hablando en el día de hoy vamos a hablar todo el rato de zoom de la herramienta para hacer videoconferencias. Vale. Y esto es para qué podemos utilizar Zoom. Vale, gracias. Vale. Eh, Plena Montijo, creo que también tiene la mano levantada. Eh, lo malo que tiene el Zoom, lo que ha dicho antes Enrique, ¿no? Que tiene límite de tiempo y también límite de, de usuario de entrada, ¿no? Eso es. También sí, sí. Lo que veo yo del Zoom es que te chupan muchos datos. Bueno, pero, pero eso al final eh, todas las aplicaciones, todas las herramientas eh, consumen bastante. Todas de eso. las aplicaciones de videollamadas consumen un montón, te adentizan en sí. el ordenador mucho, o sea, no, no hay ninguna que se salve. Eso es. Eso es algo que, que de lo que debemos de partir, ¿no? Ya sabemos que las herramientas pues, nos van a consumir, entonces, pues bueno, eh, adaptarnos o ver desde dónde nos podemos conectar para, para que no se nos vayan todos los datos, ¿no? Y nos quedemos luego tirados. Vale, Enric. Miriam, que, que eh, el tema es que no todas las familias ni todas las personas se pueden permitir eh, tener el Zoom o el Microsoft Teams de pago, no por nada, porque si tienes que ir pagando 50 euros al mes de internet en tu casa, de móvil, luego también de Zoom, es que son muchos datos, ¿no? que no sé. No, desde eh, luego, pero bueno. Para, para eso está la versión gratuita. Eso es lo que dice Gonzalo, que por eso tenemos también la opción gratuita, así que fenomenal. Oye, no nos podemos quejar que tenemos las dos opciones, gratuita y de pago, así que hay que aprovechar. Vale, una vez creada la cuenta, señalar que como en Microsoft Team hay diferentes roles, ¿no? En este caso, las personas se llaman anfitrión o anfitrión o participantes. Vale, el anfitrión, ¿qué poderes tiene sobre la reunión? Puede compartir pantalla. ¿Puede silenciar? ¿Puede bloquear a las personas? ¿Puede finalizar la reunión? ¿Qué más puede hacer? Una pregunta, ¿puede echar a las personas que de la reunión? Sí, sí, sí, sí. ¿Puede hacer todo eso? Es eh, la persona que más poderes tiene sobre la reunión. Vale. Miriam, ¿Qué más? Tengo sí. una pregunta. Eh, Tú, cuando te, ya te conectas al Zoom y te sale el participante y con anfitrión y anfitrión, por ejemplo, si pone participante, lo puedes cambiar después o ya se queda uno marcado ya para pa siempre. Eh. No te puedes cambiar a ti mismo, la persona que dirige la reunión, en este caso el anfitrión, es el que te puede asignar a ti un rol diferente, pero tú como participante no te puedes poner como anfitrión, eso lo tiene que hacer el que dirige la reunión, no tienes tú esa capacidad para poder cambiarte, ojalá, pero no es posible... No obstante, eh, ahora como vamos a, a desarrollar un poco más los, los tres roles, pues si, si os queda alguna duda, como pasó el lunes con el Microsoft sí, y, pues. Quizás, Miriam sería bueno poner de ejemplo eh, este es, curso. Eso ¿no? es. Quien organiza el curso es pena. Uh -huh. Tú serías la coanfitriona. Eso es. Y todos vosotros los participantes. Exacto. Sí. Para sí, que la como, gente lo entienda mejor pasa, pasa como Microsoft Teams que al final, pues eso eh, hay una persona por encima mío yo soy el término medio digamos, en esta reunión y luego están, pues eso, los participantes en el caso de Zoom y los invitados en el caso de Microsoft Teams vale, entonces el anfitrión es el que puede hacer coanfitriones anfitriones y es el que puede retransmitir en vivo, tanto a través de Facebook como de Youtube ¿Qué hace la persona intermedia, el coanfitrión? Tiene los mismos permisos que el anfitrión, exceptuando el, el finalizar la reunión. Y no puede transmitir. Los participantes, que en este caso sois vosotros, solo tendréis los permisos que el anfitrión quiera que tengáis, exclusivamente, lo que os, os permita el anfitrión. En principio, pues sería eh, activar micro, activar vídeos y poco más. Así que, por ejemplo, en las sesiones prácticas, en, en el caso, pues eh, yo a, a los alumnos que están haciendo la formación de Líderes Digitales 2 les dejo compartir pantalla porque me interesa que me enseñen eh, los documentos o los ejercicios, cómo los están desarrollando. Pero de normal, eh, el anfitrión permite activar vídeos y activar micros, poco más. Vale, Enrique, eh, dinos. Como tú dices, eh, a los participantes, aparte también, aquí en el chat, el anfitrión lo que ha hecho es que podemos hablar con todos, pero específicamente con un eh, participante no, no podemos. Yo imagínate que quiero hablar contigo solo y no me deja. Sí, te refieres al chat, ¿no? exacto. Vale, sí, eso lo vamos a ver ahora también. Vale, seguimos. Entonces, pasamos a explicar las diferentes funciones que podemos realizar dentro de Zoom. Primero vamos a conocer cómo programar una reunión. También está la opción de programar un seminario. En ese caso, pues bueno, eh, veríamos cómo pinchar en Seminarios web. En este caso, una reunión. Sería así, Reuniones, Programar una reunión nueva. En el caso de Seminarios, Seminarios web, Programar un seminario web. Una vez que clicamos en Programar una reunión, aparece la pantalla siguiente, ¿no? Y en esta imagen, pues deberás configurar el tema de la reunión. Pues poner un nombre, la hora y fecha de celebración de esa misma reunión, la duración que creemos que va a tener. Atentos, existe la posibilidad de hacer una reunión recurrente. ¿Qué significa esto? Que si queremos que una reunión tenga el mismo enlace porque se va a repetir en diferentes días, como en el caso de, de estas clases, ¿no? Estas clases teóricas estamos utilizando todos los días el mismo enlace, ¿no? Para acceder a, la, a las reuniones. Pues eh, en ese caso, si queremos hacer que una reunión sea recurrente, tendríamos que marcar eh, el cuadrito de reunión recurrente. Vale, eh, Lucía. Una no pregunta, eso de, de web... Eso que, que eso que, qué es? ¿Eso de web de, que habías dicho antes en la dispositiva anterior? de seminarios? Ah, eh, es que Zoom permite hacer dos clases de, de eventos. Por un lado están las reuniones y en segundo lugar tenemos los seminarios webs, que se llaman así. Vale. Un seminario es donde se juntan diferentes personas y hablan sobre un tema en concreto, ¿no? y debaten sobre ese tema, hacen mesas, eh, vale. intervienen diferentes ponentes. Sí, y ¿vale? Te, ¿Qué es? Que tú puedes también en el programa eliminar como, un, como una reunión sin, sin, que, sin, que, sin que se haga. ¿Cómo? Perdona, no entiendo lo que me quieres decir. Sí, por ejemplo, yo tengo una reunión ¿Sí? y no me cuadra bien esa hora, ¿puedo eliminarla? Sí, pero si tú eliminas una reunión tienes que tener en cuenta que no hayas mandado eh, a los participantes la invitación a esa reunión, porque si la vas a modificar les tendrás que informar, oye, esta reunión la he, eh, la he cancelado, ¿O le he cambiado el horario por estos motivos y, y para que estéis al tanto que no va a ser en este día y va a ser en este otro? En todo momento, si, si se ha enviado el enlace ¿no? a los participantes, hay que notificarles, hay que informarles. Vale. vale, vale, gracias. A ti, Lucía. ¿David? Mira, ¿se puede usar tú para las familias? Sí, sí, sí, claro que se puede utilizar. Pues yo uso el VivaBook para ver el Zoom y creo que es que Sí, hay, hay, hay gente que incluso usa también el Skype para reuniones de familias. Sí, Vale, vale, muy bien. Segui seguimos, ¿vale? Entonces, una vez que, que marcamos lo de reunión recurrente, si nos interesa que, que sea así... ¿Más cosas que, que tenemos que, que ir configurando? Depende del tipo de reuniones, podemos poner que se genere eh, una IF automática, que es una dirección, no o por el contrario, usar la personal. También debemos elegir si queremos poner contraseña de acceso o en su defecto podemos poner una sala de espera para que los participantes entren antes que el anfitrión. La, la contraseña se suele poner en reuniones privadas, que, que no se difunden. Lo, lo más típico es habilitar una, una sala de espera. Vale, más cosas. Por último, tenemos la opción de dar a grabar. Y así eh, la reunión se, se grabará automáticamente, aunque yo personalmente prefiero darla a grabar, ya que si no, pues bueno, pues como como mencionaba Olga ¿no? al principio, que los saludos iniciales o ese momento más de distensión, ¿no? de, de vernos las caras, pues se queda también grabado y bueno, <risa> luego hay personas que ven la grabación directamente y prefieren centrarse en el tema que hemos que hemos tratado que, que no en, la, en los saludos. Por eso lo de darle después. Eso de grabar automáticamente está muy bien, porque por ejemplo, en nuestra fundación alguna vez se les olvidaba dar el botoncito de grabar. Entonces está muy bien si te lo graba automáticamente. Y eso también es importante. Que, que muchas veces está muy bien lo de que grabe automáticamente, porque luego se nos va el santo al cielo y se nos olvida que hay que dar a grabar a las cosas. Y cuando acabas la reunión dices, ahí va, que no lo graban. Porque eso pasa, y pasa habitualmente. <risa> Pero bueno, son cosas, son cosas que, que tenemos que tener en cuenta. Vale. Ya sabiendo cómo programar una reunión o un seminario, es hora de ver cómo se manda el enlace. El enlace a esa reunión o a ese seminario ¿no? De, la, de lo que hemos creado. Lo que recoge el círculo que veis en la pantalla es lo que nosotros debemos mandar para que las personas puedan acceder a esa reunión. Si mandamos el enlace a participantes del seminario... Sería este de aquí. Y para terminar, cuando el enlace es para panelistas del seminario. Panelistas son personas que, que van a, a participar, no solo como, como el resto de participantes, sino que también van a exponer, van a intervenir. Sabes que tienen un papel eh, de protagonismo dentro de la reunión. Vale, antes hemos hablado de, de la sala de espera. La sala de espera puede personalizarse. Voy a, a silenciar porque os oigo de retumbre. Ahora, vale, ya está. Entonces, eso, la sala de espera se puede personalizar. Para configurarla, debemos pinchar en Customize Waiting Room y nos saldrá la siguiente ventana. ahí pues, podemos incluir una imagen o un logo o agregar una descripción ¿no? de, de lo que se va a hablar en la, en la reunión o en cinco minutos eh, comienza la reunión o espere que, que le deje paso la persona tal, ¿no? con el nombre pues eso, cada uno pues, puede ponerle un poco a su gusto por seguridad eh, Zoom obliga a poner contraseña o, en su lugar, una sala de espera. A mí me parece más accesible eh, la sala de espera, porque con lo de la contraseña, muchas veces luego no sabemos dónde tenemos la contraseña, entonces eh, al final no podemos acceder. Yo creo que, que es más fácil y más intuitivo la sala de espera. La sala de es muy útil además para que tú puedas charlar sobre los preparativos con el equipo, es decir imaginaros ¿no? que Olga hoy por ejemplo hubiese habilitado una sala de espera y mientras os daba permiso a acceder a cualquiera de vosotros pues yo me hubiese reunido con ella y hubiésemos hablado o, o tratado pues algunos temas sobre lo que vamos a hablar hoy en este caso vosotros habéis accedido eh, a, la, a la par que yo hemos entrado todos a la vez pero bueno, eh, la sala de espera es muy útil para ese tipo de, de situaciones. Así, mientras las personas, eh, el resto de participantes están esperando que, que se les dé acceso, pues nosotras podríamos haber hecho otra serie de cosas. O cerrar algún preparativo en último momento. Perdón, pero si no hubiésemos entrado todo al evento, es si sí hubiésemos entrado a la sala de espera. Eso es, sí, eso es, si os hubiese, os hubiese quedado ahí un poco en la nube, ¿no?, en esa sala, esperando a que se os diera permiso para entrar, pero hemos entrado todos a la vez, así que Miriam, fantástico. Miriam, yo no, yo he entrado eh, minutos antes y he tenido que esperar en la sala de espera, así sí. que sí que la debió de poner, ¿eh?, porque pone el, el operador eh, enseguida... Le dará paso. Para... Pero probablemente, igual igual quizás, ¿eh? que no lo sé, quizás Olga igual no, no hubiese abierto ni la reunión, entonces claro, lógicamente... Ah, vale. Lógicamente, un participante no va a entrar antes que, que el que abra la vale, reunión. Vale, vale, vale. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Que, que esas cosas también pasan, ¿eh? Pero bueno, que, que no lo sé, no lo sé si, si Olga, Sigao es, es el caso. Pero vaya, que, que sepáis que, que eso es otra opción que puede darse. Vale. La persona anfitriona o coanfitriona, ¿no? Los dos roles primeros. Ve así la sala de espera, ¿no? Aquí vería los nombres de los diferentes participantes que están ahí pendientes de que se les admita. Eso es, ellos tienen el poder de coger y decir, mira, admito a Pedro, pero a Lucas le voy a dejar cinco minutos más, por el motivo X, ¿no? Lo lógico sería es que admitiesen a todos los que están en la sala de espera a la vez. Pero eso, que hay opción de admitir a una persona concreta o, por el contrario, pues venga, a todo el equipo que está en la sala de espera. Otra de las cosas que puedes hacer es enviar mensajes ¿no? a las personas que están en la sala de espera. Por lo, lo, lo que decía ¿no? anteriormente, pues por ejemplo, la reunión va a dar comienzo en 10 minutos, eh, prepare o mire su micro y, y su imagen, o revise tal, eso pues cada uno pues va poniendo en función de, de lo que prefiera. Ahora vamos a ir puntualizando en las distintas opciones de la barra inferior. Vosotros cuando entráis en la aplicación de Zoom, veis que abajo, ¿no? en vuestras pantallas, pues se, se forma un desplegable, una barra, donde hay diferentes opciones. Abordamos la seguridad, ¿no? la seguridad en el evento, donde podemos indicar si queremos permitir que los participantes eh, compartan pantalla, que escriban en un chat, que reactiven micrófonos. Aquí tú vas a ir configurando en función de tus intereses. Continuamos con compartir pantalla. Durante la reunión podemos seleccionar la ventana que deseamos compartir, ¿no? Como aparece en, en la imagen de la diapositiva. Ahí hay como diferentes pantallas que yo tengo abiertas en mi ordenador y selecciono la que quiero compartir con los... Con, las, con el resto de personas que están en la reunión. En los seminarios eh, se puede hacer, escribir en el chat y participar en las preguntas y en las respuestas. En las reuniones solo está la opción de chatear. Vale. Continuamos con compartir pantalla. ...durante la reunión podemos seleccionar la ventana que deseamos compartir. E incluso podemos compartir vídeos con audio. Para ello, cliqueamos en avanzado y después en sonido de computadora. Yo luego voy a compartir con vosotros eh, unos vídeos que hemos hecho, muy sencillitos... ...y, y veréis cómo se escucha eh, el audio de esos vídeos que es diferente a, a, por ejemplo, lo que estoy hablando yo ahora. Eso es muy importante porque muchas veces compartimos vídeos y no se escuchan, porque hay que marcar también esta opción, ¿no? Participantes. Durante el evento se puede ver los participantes que, que están asistiendo. ¿Qué se puede hacer con ellos? Silenciarles, quitarles el vídeo o incluso renombrarles. Y también invitar a alguien, Miriam. Sí, eso es. Vale, entonces, acto seguido, voy a poner ahora unos vídeos para ver cómo nosotros nos podemos renombrar, cómo podemos desactivar el audio y cómo... Podemos desactivar el vídeo. Entonces, una pregunta antes. Dime, Gonzalo. ¿Un participante puede invitar a gente? No. ¿O eso lo tiene que hacer anfitrión o co Esos es los poderosos. <risa> los participantes no, no tienen esa capacidad. Eh, lo acabo de probar, Miriam, y sí que te dejo. Te dejo pero... Dice, elija su servicio de email para enviar la invitación. ¿Cuál? Porque Olga en seguridad, Olga o Silvia, ¿eh? no, no sé, igual en seguridad han habilitado que vosotros tengáis ese poder, pero en principio no. Vale, vale, vale. Como hemos visto antes, dentro de, de la seguridad, puedes habilitar diferentes cosas, ¿no? Para darles permisos a, a los participantes. Pero lo lógico es que los participantes puedan solo activar micrófonos, activar cámaras y poco más y escuchar la reunión y algunas veces chatear en privado cosa que aquí no se deja. eso es y chatear también pero a veces eh, en privado que son puntualmente porque lo, la mayoría es público vale pero lo del chat lo vamos a ver luego más adelante no os preocupéis entonces eh, voy a dejar de compartir pantalla porque os voy a poner los vídeos que os comentaba. A ver. Veo que hay una mano levantada. Artesanía. Ah, yo. Eh, lo que han dicho antes de que el anfitrión puede silenciar, ¿eso, eso lo puedes hacer? No, es que es una duda un poco. Dime, dime. Si hay dos anfitriones. ¿Son dos los que lo pueden hacer o tiene que ser uno? Eh, ambos, ambos te pueden coger y, y desactivar. Vale, vale. Y los participantes no pueden, bueno, es verdad, no, podemos, no podríamos hacerlo porque seríamos como los invitados, ¿no? Eso es, no vosotros, salvo que la eh, el anfitrión os dé algún poder de más, os regale por inspiración divina algún poder más, solo podéis activar micrófonos, imagen chatear en público no, no, no. eso, eso pues hasta, muchas gracias a vosotras chicas vale eh, voy a compartir los vídeos que os decía a ver a ver si lo podéis ver Podáis verlo? Eh, me decís, por favor. En este vídeo vamos a aprender a... Se ve, ¿eh? Sí, sí, se ve. Vale. Vale, un se, se, eh, ve, se pero ve muy bien, bien. renombrarnos, vale. ah, es bien. decir, a cambiarnos el nombre. Para renombrarnos tenemos que poner el ratón encima de nuestra imagen. Y aparecen dos bocadillos. Uno dice desactivar audio. Y en el otro hay tres puntos. Los tres puntos son siempre muy, muy útiles porque cuando los despliegas se abre un menú. Es decir, diferentes opciones. Hay todas estas opciones y aquí aparece la opción Renombrar. Pinchamos. Nos aparece un cuadro que dice Renombrar. Y debajo pone Introducir un nuevo nombre en la pantalla. En mi caso voy a poner que soy Sandra Plena Inclusión La Rioja. Porque hay otra Sandra en la reunión y si no nos confunde. Le doy a aceptar y ya está. He cambiado mi nombre, soy Sandra Plena Inclusión La Rioja. Vale. Hemos visto eso, ¿cómo se puede renombrar? Que me imagino que el primer día ya, ya lo practicasteis, ¿no? Cuando tuvimos la inauguración del curso, yo creo recordar que Olga os solicitó que, que os cambiaréis el nombre, ¿no? Porque a, aparecían diferentes personas con nombres que, que no sabíamos quiénes eran. Probablemente porque igual otros compañeros eh, se habían conectado desde nuestra sesión, que a nosotros nos pasa, ¿eh? Aquí en el trabajo como al final utilizamos los diferentes ordenadores, pues a veces nos, nos conectamos a reuniones y aparecemos con el nombre de, del compañero, ¿no?, en vez del nuestro. Entonces es muy útil y poder saber cómo, cómo renombrarnos. Vale, voy a compartir otro vídeo con vosotros de cómo desactivar un audio y cómo desactivar un vídeo. Desactivar el audio es muy útil cuando no participamos en una reunión. Así no entra sonido y no molestamos a los demás. Para desactivar el audio tenemos que ir a la parte de abajo de Zoom, de la pantalla de Zoom y aquí estaría el simbolito de desactivar el audio. Pincharíamos sobre él. Para volver a, a activar el audio, le daríamos a cancelar, desactivar el audio. Le daríamos al mismo símbolo, ¿vale? Para desactivar la cámara, tendríamos que ir a la parte de abajo de la página, aparece una cámara, pone detener vídeo, tendríamos que pinchar aquí. Yo voy a pinchar ahora y desaparezco. Y así podría atender a un mensajero que ha venido a dejarme un paquete, pero que no, no quiero que se vea en la reunión. Y ahora activaría otra vez el vídeo. ¿Detener vídeo o iniciar vídeo? Vale, muy bien. Voy a volver a, a la presentación de PowerPoint, donde nos habíamos quedado. A ver... Aquí, ya estamos. ¿Qué os ha parecido en los vídeos? Ya, ya conocíais, ¿no? Un poco cómo realizar esas tres funciones. Estamos bien. Vale. Vale, entonces, igualmente, otra de las cosas que se puede hacer es si pichas sobre alguno de los participantes se despliega un cuadrito en el cual puedes escoger cómo hacer coanfitrión a esa persona. En ese caso, ese participante pasaría a tener otros poderes diferentes. Lo que, lo que hemos dicho, si recordáis no los roles que hemos visto al principio, pues no todas las personas tienen los mismos poderes sobre la reunión. Vale, Jesús, ¿qué nos quieres comentar? No se oye nada, Jesús. Ahora. Jesús, no podemos escucharte. Sí, sí. Estirás... Ahora? ahora sí. Vale. De momento estoy controlando esto un poco, ¿sabes? Sí, uh -huh. de momento todo, todo controlado, entonces. Sí, me voy a un poquillo. Pues me cuesta trabajo, pero vamos, lo voy entendiendo. Bueno, eh, que, que sepas que, que mañana te, tienes la opción de practicar en, en el ejercicio. Entonces, no te preocupes, porque todo esto al final se aprende caminando, ¿no? Se aprende practicando. Uh -huh. Porque las clases teóricas están muy bien, pero tienen que venir siempre acompañadas de, de una práctica, donde nosotros pues, podamos ir viendo cómo nos manejamos, qué cosas nos cuestan más muy bien gracias genial. Jesús a ti Lucía eh, eso de hacer con, con anfitrión ¿qué es? eso es eh, de los diferentes participantes que están en la reunión la persona que dirige la reunión el anfitrión puede habilitar o puede permitir que alguno de sus participantes, pues tenga más poder sobre esa reunión. Vale. Entonces, le hace como anfitrión para que pueda eh, compartir pantalla, pueda silenciar micros al resto de, de participantes, pues eso, tenga más opciones sobre esa reunión, más posibilidades de, de cosas para hacer. Vale, vale, vale gracias. Lucía. Vale, eh, estoy mirando por el chat, que hasta ahora eh, no me había detenido. No sé si vale, veo que los vídeos han ido un poco lentos, ¿no? Lo que comentáis por el chat. Vale. Sí, un poco lentos los vídeos. Vale, es que a veces les cuesta, pero bueno, eh, os habéis quedado con la esencia. ¿Habéis conseguido? ...entender el mensaje que se transmitía en los vídeos, ¿no? ...de las tres diferentes opciones. Vale, genial. Pues volvemos a la presentación. Vista de galería y vista del hablante. En la parte superior derecha, ¿no?, de nuestra pantalla... ...podemos configurar la vista de galería y la del hablante... De las dos imágenes que salen ahora en vuestro dispositivo, ¿no? dentro de la presentación, ¿cuál de ellas creéis que es la vista galería? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál creéis que es la vista galería? ¿Pedro? Eh, la derecha. Pedro dice la derecha, ¿vale? Sí. Claudia, Claudia, ¿cuál sí. crees que es? Claudia, no te escuchamos. No sé si, si igual tienes que activar el micro. La primera. Vale. Claudia cree que es la primera. ¿Enrique? La de la izquierda. Vale. O sea, es ¿sí la primera también? Vale. Desde Artesanía. Estoy leyendo también por el chat que, que están compartiendo. Algunos dicen las de la derecha. Claudia dice la primera. Vale. Yo que era la, tercera, la primera. de arriba la tercera. Vale. Cecilia, creo que también tiene la mano levantada. Sí, la derecha también. Vale, Cecilia la la a la derecha. Marta. En la primera. Vale, Marta la primera. Vale, vale pues veo, veo que hay como un poco equilibrado, ¿no? El 50%, 50 piensa que es la primera o la de la izquierda y el otro 50% piensa que es la de la derecha o la segunda. Vale, pues he de deciros que la vista de de galería es la primera la de la izquierda sí donde donde aparecen eh, diferentes iconos que son como como las personas que, que están en la reunión si nos fijamos la de la derecha la segunda se ve al hablante no solo hay un, un icono así grande donde está la persona que está hablando y en la parte superior es donde aparecen el resto de participantes. Quizás eh, la vista galería nos resulte muy útil si en un golpe de vista pues, queremos ver a ver cuántas personas, ¿no? a ver las caras, a ver si, si alguien nos resulta conocido. Pero luego, si, si estamos siguiendo una reunión, una clase y necesitamos tener presente a, al docente o al profesor o la persona que dirige la reunión, es más útil eh, el utilizar la vista del hablante, porque en la primera pantalla, en este caso, os saldría yo y luego arriba, pues el resto de, de las personas, el resto de los alumnos que estáis haciendo la, la formación de líderes digitales. No estoy de acuerdo contigo. ¿Quién, Siempre ¿quién? Es, es más fácil tener ido en galería. Bueno, Te eso... explico por qué. Vale, a ver, dime, dime tus argumentos. Te explico porque si lo pones en, en el hablante y tú compartes algo uh -huh. aunque tú abres yo no te voy a ver mientras que si yo tengo puesto en modo de si tú uh -huh. estás compartiendo algo yo te estoy viendo vale pero pero cuando alguien comparte algo no te salen los diferentes iconos de las personas a un lado De esa pantalla compartida En, en el modo hablante Lo ¿Sí? que te digo es que Si tú compartes una imagen como uh -huh. es esta Si tú te pones a hablar Yo solo veo sí. la imagen No te veo a ti ¿No ves al resto de compañeros? Pero a ver si Yo a lo que me refiero es que cuando se comparte una documentación o algo, yo lo puedo tener eh, eh, eh, en modo hablante, pero yo ahora estoy hablando, a, yo a ti no te veo, mientras que si yo lo tengo en modo galería, aunque yo abre tengo la presentación y te tengo a aquí a la vista. Uh -huh. pero de la otra forma también puedes tenerme a mí a la vista ¿eh? no porque solo sale el que habla bueno pero, pero en el, eh, bueno sí, en ese sentido solo sale el que habla pero principalmente eh, la persona que va a hablar es la que está dirigiendo la reunión es la que está explicando ¿no? en, en ciertas ocasiones pues aparecerán eh, la imagen o de otras personas pero porque intervienen no Pero muchas veces cuando compartimos algo, las uh -huh. eh, de, dejas de ver a esa persona. ¿Por qué? Porque ya. tu pantalla ocupa todo. Claro, claro, pero, pero puedes Entonces, también. Si lo tienes en modo galería, tú ves a la gente que está participando de la reunión, uh -huh. ¿sabes? incluso a, a, a quien da clase. Por lo cual es mucho más útil que si lo tienes en modo tesoro. Vale, sí, sí, eso es un poco oh, eh, en función a gustos. Porque hay personas que les resulta más fácil, pues, como nos estás indicando, ¿no? Y hay otras personas que por el contrario prefieren la otra opción. Pero vaya, eso es a gusto del consumidor. Eh, Cecilia, ¿querías comentar algo? No, vale. ¿Enrique? Eh, Miriam, que he estado probando esto y también hay otra opción que sale en uh -huh. la estándar, que te salen los participantes en la parte de arriba, uh -huh. la, la pantalla compartida en la abajo. parte de abajo y luego también te sale eh, en la parte... Eh, de abajo ya del todo, todo te sale lo de desactivar audio, de tener vídeo, eh, compartir pantalla, etcétera, y demás. Que tienes tres opciones, ¿no? que ahí te pones en lo que tú compartes, vista de hablante y vista de galería solo. Pero que, eh, que, que, que sepamos también que existe la estándar, la que es como una mezcla de las dos. Y, y, Eso y, como, es. y, y como, dice, como dice Gonzalo... En este caso, puedes ver a la persona que, que, a la que le quieres dirigir el mensaje uh -huh. y luego también puedes verte a, a ti también. Y aparte ves eh, lo de compartir pantallas más grandes. Lo, lo que estás compartiendo tú en este caso. Pues muy bien dicho. Ahora recojo tus palabras. Gracias Enrique. nada <risa> Eso es, sí, lo que, lo que comentaba Enrique Gonzalo, que eso, que hay una tercera opción, pero la mayoría, pues eso, usa o hablante o galería, pero hay una tercera opción que es como una mezcla, pero bueno, que sepáis que existe y, y que también la podemos utilizar. Vale, continuamos. También, eh, de, del mismo modo, podemos cambiar la vista a pantalla completa, que esto también es muy importante, porque en ocasiones eh, estás trabajando, aparte de, de estar en una reunión en directo, estás trabajando. Entonces, puedes pinchar eh, salir de pantalla completa, por si luego quieres en el ordenador escribir sobre algún documento o recoger alguna de las ideas que se está hablando en eh, la reunión, que sepáis que, que eso también es posible lo de cambiar la pantalla completa. De forma predeterminada, eh, la aplicación móvil de Zoom muestra la vista del orador activo. Si uno o más participantes se unen a la reunión, verá una miniatura ¿no? de vídeo en la esquina inferior de la derecha. Vale, más cosas que tenemos en nuestra barra. Si escogemos la selección de grupos, podemos hacer salas. ¿Qué significa hacer salas durante el evento? Pues hacer como pequeños grupos, ¿no? Porque quizás eh, estamos hablando de, de cómo reciclar, imaginaros, ¿no? Estamos en una clase de, de cómo reciclar. Y luego, eh, dentro de, de la teoría que se, que se ha explicado a los alumnos de cómo reciclar, se dividen en grupos y cada grupo pues va a trabajar el reciclaje del papel. El segundo grupo, por ejemplo, va a trabajar el reciclaje de, del plástico. no Van dividiendo porque cada grupo pues, va a trabajar sobre unos contenidos o sobre unos temas específicos. Y luego esos grupos volverán a la sala donde está eh, todo el grueso, todo el resto de participantes y pondrán en común ...las cosas que han hablado o que han trabajado en esos pequeños grupos. En la sucesiva diapositiva pues podemos observar pues, eso, los grupos que se han creado. En este caso, tres grupos. En cada grupo pues bueno han puesto seis personas, en el primero seis personas, en el segundo seis. En el grupo tres han puesto cinco personas... Si pinchamos en, en iniciar, eh, dará comienzo esas salas, ¿no? esa división de grupos. Una vez eh, que, que hemos terminado, pues sería detener y así se darán por finalizados los grupos y volverán a la sala en común. Eh, Marta, ¿querías comentarnos algo? Eh, no, no. Ah, vale, es que Cecilia y Marta tenéis la mano eh, levantada y creo que es de lo de antes, de cuando habéis intervenido. Es que me salta todo el rato. Vale. Perdona, es de antes. Madre, pasa que nosotros no seamos cerquita. suerte no se cerquita, madre. Tienes que ir a donde la has pulsado y desactivarla. se para que estoy un despacho, que no en casa, estoy en centro. Vale, Cecilia. Vale, vale, pues nada, pues yo lo tengo en cuenta Enrique eh, Miriam, una, una pregunta sobre esto por ejemplo, el anfitrión cuando crea la sección de grupos ¿él se puede estar enterando de todas las, las eh, reuniones en esos grupos que se está hablando o no? El anfitrión puede ir entrando y saliendo de cada grupo. Pero no puede estar en todos los grupos a la vez, lógicamente. No es Dios. Puede ir entrando y saliendo de cada uno de ellos. Y en ese, cuando eh, accede a, a ese grupo, por las personas que están dentro de ese grupo, le pueden poner a, al día de lo que se ha hablado. De qué cosas han trabajado, porque él no puede estar continuamente. Eh, en directo viendo cada una de las cosas ¿no? eh, que está haciendo cada grupo pero sí que puede entrar y salir para que le informen, le intercambien datos o, o lo que sea, o impresiones Vale, de acuerdo Vale, Pleno Montijo Yo lo que quería aportar es que tú cuando estabas en el Zoom ¿Sí? Te, compañero, ¿por qué se ve muy chica la pantalla? No sé qué en el Zoom tiene una opción que pone opciones de vista, que es la parte de arriba. Uh -huh. le da, le da la relación de Zoom. Y puedes ajustar la pantalla si le quieres poner 50, 100, 150, 200 y 300 por ciento de... Eso, ¿Sí? que es que eso viene bien por cuando haya otra reunión y los compañeros no vean bien la pantalla. Vale, vale, muy bien. Oye, pues gracias, gracias, Daniel. Sí, es, es muy útil lo, lo que nos has a, aportado. Lo recogemos y lo, lo apuntamos para futuras reuniones. Vale. A los participantes que, le han, que les han dividido en las diferentes salas, les va a salir esto en la pantalla, ¿no? En ese caso tienen que darle a pinchar en entrar, y así ya accederán al grupo pequeño. En esa sala, en ese grupo pequeño, pues pueden escribir por el chat, pueden compartir pantalla, pueden incluso pedir ayuda a los anfitriones, para que se metan en ese grupo y resuelvan pues, si hay alguna duda o tiene que, que aclararse algo. ¿no? vale Durante el evento, durante la reunión, el seminario... Hemos dicho que en los seminarios las personas pueden hacer intervenciones tanto en preguntas y respuestas como en chatear, pero en las reuniones los participantes solo pueden chatear. ¿Vale? Voy a, a compartir un vídeo de cómo podemos... Bueno, antes de, de compartir el vídeo, veo dos manos levantadas. Claudia, eh, ¿nos quieres comentar algo? Que se puede tener en cada grupo. Por lo menos si es un grupo de 100 personas, eh, ¿cómo se hace para dividir eh, esos grupos en varios en varios grupos? Pues tú tienes que pinchar la opción de seleccionar grupos, que aparece en la barra de abajo ¿no? de la aplicación de Zoom y tú ahí vas poniendo qué personas quieres que vayan a cada grupo. En un grupo, por, por las características de las personas o porque te interese eh, meter a más o menos gente, pues podrás ir configurándolos ¿no? en función de, de cómo lo quieras personalizar pues meter seis personas o meter ocho, eso tú, tú irás viendo. Como, como el ejemplo que decíamos al principio, ¿no? Eh, si estamos trabajando, estamos hablando de cómo reciclar y luego se hacen pequeños grupos y cada grupo pues va a trabajar eh, cómo reciclar el papel, cómo reciclar el vidrio, cómo reciclar el plástico. Pues igual en el del plástico eh, te interesa que participen siete personas y en el del papel, pues solo tres. Lo lógico sería que los grupos tendrían más o menos el mismo número de personas, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, pero también puede ser dividirlos un poco como tú quieras. Así ah, ya. Gracias. Vale, eh, Enrique, adelante. Miriam, por ejemplo, eh, ¿por qué no han utilizado, por ejemplo, la invitación de Zoom, eh, los encargados de cada comunidad, el enlace de las clases comunes, y a partir de ahí crear subgrupos? Comunidad de Madrid, Comunidad de La Rioja, Comunidad de Galicia, ¿entiendes? Sí, sí, sí, sé, sé lo que quieren decir. No, porque, eh, ¿Hay gente, por ejemplo... Que se ha visto confundida al meterse al enlace ah, de las clases de los jueves, porque chévere, papá, eh, yo estoy yo, yo eh, de, yo soy soy de clase. Eh, Ajá, yo mira no cómo llegaste, ya te, te atendieron. Y me metía. Ahí, pero hay otros, por ejemplo, que dicen: Ah, es que no es desde las clases comunes. Yo le decía, no, no, hay que meterse en el calendario que ahí está el enlace de cada comunidad. Y eso. Y, y, y, y ahora que hemos visto lo de la sección de grupos, que yo esto lo, lo desconocía, digo, no sé, pues así es más sencillo y así pues todo el mundo puede aportar algo, puede ayudar y todo eso, un poco. Pues mira, eh, buena apreciación, de hecho, eh, en una de las reuniones que tuvimos todos los responsables, no que hemos ido organizando y, y creando un poco el tema de, de la formación de líderes digitales se valoró esa posibilidad esa posibilidad que mencionas de crear una reunión de Zoom, utilizar el mismo enlace y luego hacer pequeños grupos por comunidades para el tema de las prácticas pero es que descartamos esa idea porque era muy difícil era muy difícil porque había personas que igual no podían acceder a esa sala, porque no sabían que había que pinchar en esa sala. Eh, luego, eh, los grupos, tendría que el anfitrión en todo momento saber qué personas de cada comunidad. Insisto, hay personas incluso que las prácticas no las están haciendo a través de Zoom, sino que están usando otras aplicaciones. Por otro lado, es que había como varios handicaps. pero vaya, sí, sí, era, era una opción, de hecho eh, la, la pusimos sobre la mesa, pero al final valorando un poco eh, los pros y los contras, pues decidimos que crear otra, otra reunión aparte para el tema de las prácticas y así cada comunidad tener más libertad, porque claro, ten en cuenta que eh, el que dirige la reunión es el anfitrión, si el anfitrión crea diferentes grupos por comunidades, en este caso para hacer el ejercicio, también eh, recae mucho peso, ¿no? Mucho peso sobre ese anfitrión. En este caso sería Olga o Silvia. Tendrían que estar también pendientes de esos grupos. Y tampoco es operativo el, el estar a, a las diferentes comunidades. Es más fácil que haya una persona responsable para esos ejercicios prácticos además eh, es mucho más fácil hacerlo de manera individual para que tú puedas trabajar en diferentes tiempos porque a mí me consta que los ejercicios prácticos por ejemplo aquí en el caso de la rioja eh, supuestamente son de hora y media pero a veces estamos alargando las sesiones tú eh, el anfitrión, si crea los grupos, va a dar el mismo tiempo para todos los grupos. Igual un grupo necesita más tiempo o, por el contrario, acaba antes la práctica y quiere ver otros ejemplos de prácticas. Entonces, llevar el mismo ritmo todas las comunidades es bastante complicado. Pero vaya, sí, es otra opción. El, el, el, de hecho, insisto, la, se nos pasó por la cabeza, pero no, la descartamos. No, era porque ya que, ya que, por ejemplo, nos metíamos a las clases comunes aquí y este enlace, pues, todo el mundo sabe meterse, digo, eh, confundir con otro enlace a otras personas y tal, digo, pues la gente dice, estoy esperando a que me den paso, no me dan, no me dan los jueves, digo, aquí qué pasa, que a, a una compañera, en este caso que es Judith, que está ahí, eh, le pasaba y había veces que le tenía que mandar yo el enlace para, para eso, para que se metiera a la clase práctica. No, sí, sí, sí tiene toda su lógica, ¿eh? lo, lo que apuntas, tiene toda su lógica, pero claro, al final yo creo que es más sencillo el eh, dividirnos por comunidades para que cada comunidad sepa lo que necesitan las personas que, que van a participar, si necesitan más tiempo para la práctica, si por el contrario, pues eh, hay que hacerlo de diferente manera. Es más sencillo hacerlo así, pero sí es otra ah, opción. Yo lo comprendo perfectamente. Además, también es más fácil, por ejemplo, que, por ejemplo, eh, que, nos, que tenemos la práctica con Elena. Por ejemplo, eh, ella si no puede un día de once y media a una, ella puede poner a la reunión a una hora diferente, o sea, de diez y media a doce. Sí. Porque a lo mejor de 12 de, de, sí. a 1 de, de tiene otra cosa. Eso mientras que si lo haces, si haces lo que, que decían, tienes solo un horario y todo empieza a esa hora y termina a, a esa hora. Enrique, no tiene sentido. Nosotros estamos haciendo la práctica en Madrid por Teams. Entonces, claro. Con Elena lo estamos haciendo por Teams. Entonces, sí. llevamos seis, eh, cinco temas haciendo la práctica por Teams. Entonces, sí. en la Comunidad de Madrid, nuestro responsable autonómico, en la Comunidad de Madrid, lo estamos haciendo por Teams. Entonces, llevamos. Pero sí, cinco pero, temas. pero que si yo tuviera que programar una en plena inclusión todas las clases, lo que se está diciendo. Es que a lo mejor, el, el, Elena, el, si todas las prácticas son a las once y media y pones todas las comunidades a la misma hora, el mismo jueves, tienen un horario de empiece y un horario de final. Mientras que Elena, a lo mejor el, el mañana, ¿vale? no puede de doce y cuarto a una, y te ha adelantado la reunión a las 10 y media de la mañana, para terminar a las 12. Eso es, eh, como muy bien dice Gonzalo, que al final es verdad que cada comunidad de, está haciendo un poco lo que quiere, tiene esa libertad con el tema de las prácticas, porque hay comunidades que, que igual las están haciendo en horario de tarde por facilitar las personas que por la mañana se encuentran en, en otros sitios y no podrían conectarse. Pero vaya que sí, que, que podría ser también la posibilidad que, que contemplaba Enrique en este caso, el haber cogido y hacer las prácticas todos y hacer subgrupos. Pero yo creo que es mucho más fácil, eh, como lo estamos haciendo, para que cada comunidad pues, elija horarios, elija la aplicación por donde quiera hacer las prácticas. Pero miren, es que eh, eh, eh, también yo, lo que yo te decía del tema de los subgrupos, tú tienes una hora de empieza y una hora de final. Eso es. Eh, mientras que eh, si una comunidad no puede a esa hora, no puede adelantar la hora. Claro, sí. Ya tiene programada una hora. Eso es, por eso lo, de, lo del horario que, que comentaba eso también eh, la libertad de poder elegir el horario e incluso de alargar si es necesario porque eh, en teoría las clases tienen una duración de hora y media pero por ejemplo eh, aquí en la Rioja en alguna práctica hemos invertido más tiempo no pues porque igual las personas pues necesitaban eh, tener unos minutos más para poder terminar el ejercicio no en este caso Vale, eh, voy a dejar de compartir y os voy a poner los dos vídeos que os mencionaba, lo de cómo levantar la mano, cómo chatear, cómo mandar reacciones, vale. En este vídeo vamos a aprender a utilizar el chat. El chat es muy útil para participar en una reunión. Además, en el chat podemos escribir lo que queremos decir en la reunión y no tenemos que esperar a que nos den la palabra y, y podamos hablar. En el chat podemos escribir un mensaje a todos los participantes de la reunión o elegir a las personas a las que queremos mandarles el mensaje. Para escribir en el chat tenemos que ir a la parte de abajo de la página de Zoom y buscar el símbolo de chat. Aquí está. Pinchamos sobre el chat y aquí a la derecha nos aparece el chat. Yo voy, acabamos de entrar a la reunión y yo voy a presentarme a todas las personas. Hola, soy Sandra. He escrito un mensaje para todos, pero ahora voy a mandar un mensaje a mi compañera Laura para decirle que ya he llegado. Tengo que fijarme en estas pestañas enviar a todos o oh, a mi compañera Laura que es plena incluso en La Rioja, ¿lo veis? Se puede enviar un mensaje a todos, aquí se lo enviaríamos a todos y si yo pulso aquí se lo enviaría a Laura. Hola Laura ya estoy aquí Así enviaríamos un mensaje en el chat. En este vídeo vamos a aprender a levantar la mano. Levantar la mano es muy útil para poder participar en una reunión y también es muy útil cuando levantamos la mano porque la persona que dirige la reunión sabe que queremos participar en la reunión. Para levantar la mano tenemos que ir a la parte de abajo de la pantalla de Zoom y buscar participantes. Pinchamos sobre participantes y entonces nos aparece a la derecha un listado de las personas que están participando en la reunión. Si yo quiero levantar la mano para participar, tengo que ir a la parte de abajo de este listado, a la derecha. Aquí aparece levantar la mano en un bocadillo. Pincho sobre levantar la mano y como veis, al lado de mi nombre arriba, aparece una mano. En algunos ordenadores eh, aparece o baja, eh, levantar la mano eh, escrito con letras o una mano para que pulsemos sobre ella. Y entonces se levanta la mano y se activa. Bueno, esto, esto ya lo estáis utilizando muchos de vosotros. También eh, recalcar que en la parte de abajo existe un icono donde pone reacciones. Aparte de levantar la mano, puedes levantar el dedo. No, de que estás de acuerdo, puedes aplaudir, puedes mandar un, un emoticono de una carita como sonriente, eso, que, que hay diferentes opciones. Vuelvo a compartir pantalla de la presentación. A ver, nos habíamos quedado... Aquí. Veo que hay dos manos levantadas, Claudia. Claudia, no te escuchamos. Voy a volver a, rep a repetir el video anterior de, de lo del chat. ¿De lo del chat? Sí, por favor, que, que no lo vi. A ver, un segundo.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 Vale. Gracias, Miriam. Nada, tranquila. Eh, Elena, veo que también tienes la mano. Elena, ¿qué nos quieres decir? Tienes que activar el micrófono porque no te escuchamos. Eh, perdona, es que eh, eh, es eh, capacitaciones que no, no tienen ni audio ni vídeo. Que por ah, eso... Vale. Ah, vale. Gracias, Marta, por el aviso. Vale, que quería comentar que lo de levantar la mano es en reacciones. Vale, de acuerdo. Eso es, pero bueno, eh, decía también mi compañera que, que sepáis que si vais a participantes, también desde ahí podéis acceder a levantar la mano. Pero sí, lo más cómodo es eh, dirigirte a la barra de abajo de la pantalla y pulsar en reacciones y ahí... Puedes acceder a las diferentes opciones. Vale, pasamos a votaciones. Otro de los iconos que aparece a, abajo, ¿no? ¿Qué sale? no sale. ¿El qué, perdona? Ni eso tampoco, ni seguridad tampoco. Claro, es que eh, depende si tú eres el anfitrión, te salen unos iconos o te salen otros. En el caso de, de que seas el anfitrión, pues te da eh, la opción de seguridad, porque tú puedes habilitar, ¿no?, que personas pueden acceder a unas cosas u otras. Te da la opción de grabar para que tú grabes es, eh, esa reunión. Te da también la opción de votaciones para temas de seminarios, ¿no?, en el que quieras que los participantes pues interactúan ¿no? o, entre, o hagan sus intervenciones y respondan a, a diferentes preguntas que luego se van plasmando en votaciones. Los participantes, pues me imagino que podréis ver participantes, chat, eh, reacciones, sí, pero no, no salen las mismas pestañas. Eso va a depender de, de cuál es tu rol dentro de la... De la reunión. Antes, chat, compartir pantalla y reacciones. Vale, sí. Eso sería lo lógico, yo sí, que te salgan esas opciones. Pero en cambio, sí, si tú en ese caso, en vez de ser participante, tú eres el que organizas esa reunión, pues te pueden salir otra serie de, de opciones, ¿no? Como las que hemos visto: seguridad, grabar, tema de las votaciones. Vale. Eh, David, dime. Tienes la mano levantada. ¿Qué sí. quieres comentarnos? Sí, escucha. Eh, ¿Se va a acabar ya o, o hay.? Vamos, vamos a terminar enseguida. ¿eh? Nos faltan solo dos cosas. Solo dos cosas nos faltan por, por ver. Ah, Así sí. que es, no creo que nos alarguemos mucho. ¿Vale? vale, vale. Entonces, el tema de votaciones. ¿Cómo podemos agregar una votación? Pues aparece la pantalla que veis en, vuestra, en vuestras imágenes ¿no? de la presentación y ahí escribes la pregunta y puedes también configurar las respuestas ¿no? a esa pregunta. En la imagen de la derecha se percibe cómo lo ven los participantes. ¿no? En la segunda imagen... Se ve cómo los participantes ven esa pregunta que el anfitrión les ha mandado junto con las respuestas. Es posible realizar varias preguntas, pero es mejor hacer una por votación. Por medio de las votaciones luego podemos compartir los resultados, ¿no? Marta, dime. Eh, sí, eh, eh, pero ¿a dónde a el el eh, eh, dado? Claro, es lo que comentaba Goyo, Marta, que igual tú no tienes la opción de votaciones, porque los participantes no tienen esa opción a veces. Ah, claro. Claro, yo estoy hablando de si tú, en vez de ser participante, como estás siendo en esta reunión, de repente tú eres... La que organizas esa reunión, ¿no? Programas esa reunión y una vez dentro de esa reunión, tú eres la que tienes el poder y la que vas dirigiendo, ¿no? Entonces, puede que, que lances una pregunta a los participantes porque te interese saber qué opinan sobre ese tema, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, ¿te está resultando interesante esta formación? Imaginaros que yo ahora os lanzo esta pregunta y os doy diferentes respuestas, ¿no? Porque configuro que en vez de, sea, en vez de ser una respuesta abierta en la que tú puedas explayarte o explicar una cosa u otra, pues yo te doy diferentes opciones. ¿Te está resultando interesante la formación? ¿Sí o no? Entonces, tú sal saltaría esta imagen en tu pantalla y tú tendrías que responder, ¿no? Claro, claro, pero, pero yo porque soy el anfitrión y yo sería la persona que, que está dirigiendo la reunión y la que está lanzando esa pregunta. En el caso de vosotros de los participantes, pues lo que decía Goyo, que os aparece en la, en la barrita de abajo, pues chat, compartir pantalla, que nos dan las mismas opciones. Es que aquí estamos explicando... Tanto si tú organizas la reunión y eres la persona que la diriges, como si tú eres un participante, ¿cómo puedes intervenir en esa reunión? No sé si me explico. Que Igual eh, está, está creando un poco de... de, de, de... Duda, ¿El también puede hacer votaciones? Pues depende del permiso que le dé el anfitrión. Entonces, en este caso, el único que podría hacer votaciones sería Plena Inclusión Madrid. O sea, la España. Eso es, eso es. En principio, sí, a no ser que, que Olga o Silvia, pues digan, oye, no, pues que quiero que en este caso puedan hacer votaciones Miriam, o las semanas anteriores, que las pueda hacer Elena, o las pueda hacer Gloria, no las diferentes personas que han ido presentando. Entonces, si, por ejemplo, si... Cada monitor que ha hecho eh, eh, plena inclusión eh, eh, le hace el anfitrión. Ahora, pues que haga una votación para saber si el módulo le ha resultado interesante. Eso es, eso es. De una manera para, para ver. Solo uh -huh. podía hacer el anfitrión. Claro, no sé si, si os habéis percatado que cuando nos hemos conectado al principio de, de la conexión, eh, Olga me ha dicho venga, te cedo, te doy, te pongo de como anfitrión. te pongo, no sé si, si la habéis escuchado, que ya me, me indicaba, ¿no? Me daba los poderes para que sí, yo pueda. Sí, ya... sí, sí, Miriam, eh, eh, te ha dicho que, que te daba todos los buenos poderes para que tú lleves la clase. Pero ¿Qué? ahí ahí te pone y ella lo hace y dice que eres la hospedadora pero no te dice que seas la anfitriona que no es lo mismo claro. no, no es lo mismo, no no es lo mismo, eso es Claro, es que al final eh, la persona, el anfitrión es el que da los permisos para todo es el anfitrión el que da los permisos y él es el que va a, decir, va a decidir si te deja hacer una cosa o otra no hay más que hablar Así. Vale, entonces. Miriam. Dime, David. Me tengo que ir. Vale, no pasa nada, no pasa nada. El que, el que se tenga que marchar porque ya es la hora, eh, pues luego puede ver la grabación. Y, y para el resto. Eh, que sepáis que, que tampoco lo vamos a alargar mucho más, que, que quedan muy pocas diapositivas, ¿vale? Así que terminamos enseguida. Vale, Adiós. hasta luego. A las personas que os tenéis que marchar, que os vaya bien luego en la práctica, ¿vale? Rec Recordad que la práctica las hacéis con los responsables de vuestra comunidad, ¿vale? Entonces, eh, también podéis re, relanzar la votación. Cuidado, muy importante. Si relanzas, se borran todos los, voto, todos los votos anteriores. Así que cuidado cuando, cuando cojamos esta opción. Vale, durante la votación, anfitriona y coanfitrión ven en el tiempo los resultados. El resto de personas, lo que comentábamos, solo tiene la posibilidad de votar. Si se comparte, ¿no? Si queremos compartir los resultados para que los participantes puedan ver eh, qué es lo que está saliendo, ¿no? Qué es, qué es lo que el resto de participantes están respondiendo a esas preguntas, el operador podría tener la opción, ¿no? El anfitrión o con anfitrión, podría dar, tener la opción de compartir esos resultados. Los resultados no se pueden descargar, pero sí que quedan grabados en la cuenta, ¿no? en la cuenta que, que ha organizado la reunión. Una vez terminado el evento, en el caso de que hayamos decidido grabarlo, bien sea automáticamente o una vez que entremos en la reunión después de los, de los saludos, luego podemos compartir el enlace, no el enlace de esa grabación, para que participantes que nos han podido conectar en directo lo puedan ver luego eh, en otro momento, cuando estén en, en sus casas o tengan más tiempo. Para ello tendremos que ir a la página de inicio de Zoom, pinchar en grabaciones, y ahí veremos dónde se ha grabado nuestra reunión. Buscar la que nos interesa a nosotros, porque igual tenemos varias reuniones grabadas. Buscar la que, la que nosotros eh, queremos. Y eh, establecer cómo quieres compartir esa grabación. vale Porque puedes enviar un enlace, eh, la puedes compartir en, en YouTube... Puedes mandar eh, por WeTransfer el archivo que, que te has descargado. Porque eso, porque los archivos, las grabaciones también se pueden descargar, ¿vale? Aquí en esta pantalla, pues, pues se ve, ¿no? Un poco el cómo compartir la grabación, si queremos que eh, compartirla públicamente. Si solo eh, los usuarios que, que, que demuestran su, su autenticidad, eh, si queremos que eh, tenga una caducidad no ese enlace, que no se pueda utilizar más adelante, sino eh, durante 15 días o el tiempo que nosotros los consideremos. Luego ya concluimos con los reportes. ¿Qué son los reportes? Son los informes, ¿no? Los informes de todas las reuniones que hemos llevado a cabo, ¿no? Pues en este caso, en la pantalla nos aparecen tres reuniones. Si pinchamos en cada una de ellas, pues podemos acceder a los informes de cómo ha ido esa reunión, ¿no? Si está grabado, si tenemos eh, las conversaciones de chat descargadas de todas las personas que han ido interviniendo o escribiendo en el chat. Y ahí podemos ver también eh, todos los participantes que, que han estado en esa reunión, si algunos se han desconectado, si algunos... Hay... Ahí nos explica, no nos da la información de cómo ha ido esa reunión. Vale, pues hemos terminado. No sé si, si alguno tiene alguna duda o hay alguna cosa que no haya quedado clara. Es el momento de... De que digáis, ¿vale? Que una pregunta, eso de, de ¿cómo te digo yo? Era de, de una dispositiva de hace tiempo y, y, y era sobre, sobre un nombre muy raro que tenía, so, so, pero era sobre algo de, algo de parte de seminarios, pero no me acuerdo justo del nombre. Seminarios webs. No, no era otra como, como otra palabra distinta. Pues es que eh, lo que hemos hablado de, de seminarios serán seminarios web, que se llaman así. Sí, porque podemos hacer. Pero era como cuando vas a añadir en una reunión varios y era otra palabra. No sé a qué te refieres. A ver, voy a buscar. Vale, no sé que estaba ahí. Voy a buscar la diapositiva de seminarios. A ver si te ayuda. Dime, Artesanía, no sé quién está hablando. ¿Qué es la portavoz? Vale. Me tengo que ir, vale, que me toca una actividad, lo siento mucho. Nada, nada, tranquilos, hemos terminado, hemos terminado. Estoy intentando resolver la duda que planteó la compañera, a ver de los dos seminarios. Le voy a poner la diapositiva, a ver. Adiós. Hasta luego, gracias. Vale, Seminarios, aquí aparece la, la pantalla donde hemos hablado de ellos. Pasa, pasa más, atrás, Más. Vale, más. Aquí, anfitriones alternativos, eso. Eso es. ¿Dónde, ¿Dónde ves lo de anfitriones? Aquí, debajo de. Al lado de ejemplo, Mario. Vale, aquí puedes eh, eh, poner, pues, qué personas pueden eh, hacer también las funciones de anfitrión. Miriam. Ahí puedes poner el, el, la dirección de correo, ¿no? de la persona que va a hacer de anfitrión. Miriam. Dime, Gonzalo. Miriam. Dime, dime. Que muchas gracias. Ah, gracias. ah Jesús, Perdón. Gracias a ti. Bueno, y, a, y al resto, ¿no? que, que habéis compartido la mañana del miércoles conmigo. Ha sido sí. un placer acompañaros en, en el tema de las videoconferencias y espero que, que os haya ayudado a aprender cosas nuevas y que luego resulten útiles, ¿no? Sí. ¿Hay alguna duda más? Si no lo dejamos aquí. Vale, pues, pues nada, chicos, que, que paséis buena semana. Igualmente. Madre, Miria, anda luego. Hasta luego. Anda luego.